Mi nombre es Melqui Hernández, comprometido con tu triunfo. Y hoy te puedo decir que hay mucho emprendimiento, muchos, pero muchos de los emprendedores creen que es todo un éxito, ¿sí? Desde un principio. Pero te digo, es, te caes, te levantas, te caes, te levantas, ¿sí? Y para eso realmente decir que hay herramientas que te pueden ayudar y es más te digo una cosa te puedo tomar de tu mano para poder llevar al éxito pero para eso te invito a que tú estés con nosotros en el seminario donde va a haber herramientas necesarias para poder tener ese triunfo ese éxito que tú buscas y sabes que al finalizar de esto tú me puedes llamar y nos vamos a tomar una foto del recuerdo así es que recuerda te voy a tomar de la mano para llevarte al éxito.